tiene que ver con Wanda, Mauro y eh, las nenas. Que las nenas están en Turquía, están con Mauro, Francesca, Francesca e Isabela, Isabel. eh, están viviendo en Turquía y oh, Wanda contó hace muy pocas horas que está separada de Mauro sí. y Ajá. que tiene proyectos para seguir viviendo acá. Eh, esto es una información de Marcela Tauro que, eh, bueno, justo hoy no vino, pero que le habría llegado que Mauro Quiere quedarse con la tenencia de las niñas. Estaría ellas, pensando. Claro. Y que ellas vivan con él en Turquía. Y bueno, y que Wanda elija donde quiere vivir. Por ahora si en Turquía. En el, claro, bueno. Claro. Que ellas, eh, digamos, se queden con él. Y que, y que Wanda elija qué quiere hacer. Si se quiere quedar en Argentina. O eh, viaja a donde Mauro esté. Le da por donde de más algú, le duele. Claro. De alguna manera, lo que se dice, la información que le llega a Marcela Tauro, es que le estaría dando por donde más le duele a Wanda. Y de esa manera podría, como bueno manejarla, uh -huh. eh, esto es así digamos, a Mauro, ver. ¿tiene derecho a pedir la tenencia en el caso de que sea correcto de las Les cuento cómo es en Turquía, un poco y la diferencia, la gran diferencia que tiene con Argentina, acá como todos saben ya estén los padres divorciados o separados, existe el cuidado compartido, sí. los padres pueden sentarse y acordar los cuidamos en forma, en forma alternada. En Turquía no, ante la separación o el divorcio es uno solo el que retiene lo que antes se llamaba tenencia, actual cuidado de los hijos, y el otro ejerce las visitas. Entonces, llegado el caso, yo prefiero obviamente no hablar en concreto de no, este caso, no, no, pero, pero explico saber, cómo es, sí. en caso de una separación formal o un divorcio, que en principio siendo el último domicilio donde vivieron como pareja sería Turquía, es el tribunal de Turquía, de Turquía quien va a resolver quién es el que debe quedarse con el cuidado de sus hijas y, aclaro ¿Y de qué que depende eso? eso? Eso es lo importante. No depende, por ejemplo, de que la mujer sea o no musulmana. Al contrario, Turquía ha avanzado mucho en este sentido. O sea, puede una mujer no musulmana que además viva en el extranjero demostrar que sus hijos están mejor con ella y así lo va va a ganar el cuidado de sus hijos y se las puede traer a la Argentina. Acá lo importante Hola. es que no lo podrían acordar si se divorcian porque es decisión después. Pero Mariana... No depende de la nacionalidad de ellos no. y el lugar donde ellos se Vos, casaron. Ninguna de las dos cosas. Expresamente la justicia de, de Turquía en lo que hace al cuidado de los hijos no toma en cuenta ni la nacionalidad de los niños, ni de sus progenitores y tampoco no, porque el lugar. Como ellas son italianas, yo justo busqué y dice los niños que son eh, italianos adoptan la ciudadanía de sus sí, padres. Eso tiene que ver y con los las... dos son argentinos. Sí. Entonces yo pensaba que con eso digamos, Wanda. Perfectamente le puedo decir, mira, vos estás enojado, pero las nenas no, sí, vienen que... conmigo. No, eso, eso no aplica para decidir esto el pero... juez. Lo que sí podría ser, Wanda mm. y cualquier mujer que tiene a sus hijos viviendo en otro país y que aún no se divorció, el consejo que damos cualquier bueno, abogado te... es pará, pará. anda a buscar a tus hijas, claro. traelas a tu país, genera el centro de vida donde claro. vos okay. vivís. Oh y una vez que cambias el centro de vida es el tribunal de tu una país información no, yo, con respecto que... a eso, un segundito Pablo porque tiene justo que ver, porque en las próximas horas las nenas van a estar viajando a Argentina muy claro. bien. Ah. porque Así ese es el punto puede ser muy eh, bien. una muy postura punto. inteligente claro. muy ese es el punto, porque a ver, no hay un, todavía un un planteo de divorcio exacto entonces, porque lo que vos estás contando es en el caso de que dice bueno, nos vamos a divorciar pero el mientras tanto en el mientras tanto, salvo que se impida la salida del país con una medida judicial o con una revocación de autorización de viaje Wanda las va a buscar, las trae y vemos porque Perdón, están acá, casados a acá me están diciendo usted, para sumarlo de Pampito que eh, vendría las nenas vienen con Mauri Cardi. Con Mauri claro. Con y vienen a la sí, Argentina. Sí, sí, es que sola no van a viajar. No, bueno, pero tal vez puede poner una persona. Casi, una niñera ¿verdad? o una hace sí, cuánto que no digo... Y fue en marzo, porque las nenas empezaron la escuela acá en Buenos Aires y después se fueron a Turquía con Wanda. Wanda se quedó unos días y después Wanda sí. se volvió para, para pero... Mastetev. Pero vendrían, me dicen, 15 días. Pero para ahí... En 15 está... días, en los primeros días de junio, están acá en la Argentina. Okay, imagino, que debe de ser, imagino que debe de ser difícil para Wanda eh, en bien. este momento profesional... Maravilloso que está pasando, porque la verdad que sé que es un deseo para ella ser conductora en, en Telefe, pero asimismo también estar separada de sus hijas porque pero mucho religió. tiempo. Pero ahora quiero, quiero ese, ese es punto. Fuerte, ¿eh? Sí, pero claro, lo quiero, quiero, quiero decir, pero a ese punto. ¿Qué pasa si ella viene ahora con Mauro? Las niñas vienen con Mauro. Sí. Y Wanda dice, las chicas se quedan. Está perfecto. Pero ¿Puede, Mauro dice, no. Puede, claro. Si hay un conflicto, lo primero que tendría que hacer Wanda, por supuesto, es revocar la salida del país, que seguramente tienen firmadas, y solicitar ante la justicia argentina una medida cautelar de cuidado personal para que se le asigne el cuidado de sus hijos y que se modifique el centro de vida, que por lo que ustedes dicen, ah. desde marzo es Turquía. Entonces Wanda, o sea, las nenas vienen acá, pisan a Argentina, y Wanda puede prohibirles la salida si quiere. Claro, porque... De una manera ver, muy sencilla, no a la fuerza, de una manera como va me y... Me imagino que por los antecedentes de, de ellos, no no irían quizás tan al choque, lo van a hablar. Lo que sí es importante es que si ellos acuerdan, por ejemplo, un cuidado personal a favor eh, de ambos, compartido, ese acuerdo no es válido en Turquía, llega el momento del divorcio, porque ¿Por... Turquía no convalida el cuidado compartido. Les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que, que las nenas quedaron con Mauro lo que pasa es que ellos, mira, yo en su momento cuando averigüé Flor, eh, eh, cuando averiguó Wanda Departamento, buscaron, primero se alquiló, ¿se acuerdan? En todo ese momento en el ah, que sí. aparentemente estaban separados, Wanda había alquilado uno el que era arriba, arriba. entonces iban... Pero inicial, la primera idea, Flor, sí. fue armar la vida en Estambul. Sí, pero hasta, con que, las nenas, pero hasta con que ella, hijos, eso con... fue mucho antes de que ella claro, se convirtiera eso en conductora de todo claro. el ser. colegio, todo. No, eso no sé, a, a, sí. a mí lo que me llama claro. la atención es que las nenas Pasa están que ya en, tenían armado. Pero son chiquitas. Sí. Sí. son chiquitas. Sí. No es que están, no, no, digo, no. secundario es o, o primaria ella avanzada. Me parece que todavía están en una etapa escolar que podrían, digo, tranquilamente venir a Argentina o trabajar claro, o hacerlo en otro país. Digo, ella podría estar trabajando acá y las chicas podrían estar acompañadas. Me sorprende, sí, por sí, eso sí. creo que acá hay algo creo en que particular que tiene más que ver. De él. No sé si no, Yo tengo es. la sensación, no sé, ustedes saben, díganme, ¿no es una forma de de que ella vuelva a su casa sí bueno creo que, que por ahí eh, tal eh, vez es un poco la información acuerdo entre ellos decir bueno vos querés ir pero va uh, a trabajar anda. pero las chicas se quedan acá claro pasa que, es que él es bastante apegado también a, al sí. por lo menos por lo sí, que, que muestran las hijas, redes sí. y de, bueno sí. ahí padres muy no. abandónicos, cari digo no me parece el caso de mauro entonces digo también a la distancia y solo debes extrañar si también estás sin tus hijas o no sí